Uno de los integrantes del comité a favor de la construcción de la carretera que comunica a los residentes de la comunidad de Atabalero con esta ciudad se pronunció en torno a la tardanza de las autoridades en cumplir con el compromiso de esta esperada obra. Como comité de Atabalerense nos abocamos a una reunión conjunta del comité, comité de Atabalero. Por el Comité de la Ciudad, para unificar el criterio en torno a la lucha que hemos venido librando con relación a la carretera Tabalí. Ese tramo carretera, aunque el gobierno lo aprobó, no se ha culminado de manera satisfactoria. Hicieron 6.20 kilómetros, pero todavía faltan nueve. Entonces, estamos esperando, reunirnos para ver cuáles acciones va a tomar el Comité de Tabalevese en relación a que se construya ya de manera definitiva lo que es la carretera que comunica a San Francisco de Macorís con la comunidad de Atabalero de en, la próxima, en los próximos días el comité va a sesionar y va a determinar cuáles son los pasos a seguir, cuál es el plan de lucha que vamos eh, a llevar a cabo para lograr esa reivindicación tan soñada, tan esperada y tan necesaria para nuestra comunidad de Atabalero, ya que la carretera nos conectaría con el desarrollo de la provincia y del país. Recordamos que desde hace más de seis años, residentes en la zona han accionado en procura de que les sea construida la carretera en su totalidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.